Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Gracias por sintonizarnos. Les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica. Para hoy, miércoles 7 de septiembre de 2022, vamos a estar celebrando los sorteos de pegados. 2.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 Con el 8. Segundo número es el 5. El número ganador del pega 2 es el 8-5. Repito, el número ganador del pega 2 en la tarde de hoy es el 85. Ahora continuamos con el pega 3. Muchísima suerte a todos los que jugaron el pega 3. Ese boleto en mano. El número ganador comienza con el 5. Segundo número es el 9. Tercer número es el 3, el número ganador del Pega 3 es el 593. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 593. Y ahora pasamos al Pega 4. El Servicio Nacional de Metrología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Bayamón, Guaynabo y San Juan hasta las 5 y 15 pm. A la 1 y 59 pm el radar Doppler indicó tronadas produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 1 y 3 pulgadas de lluvia han caído. Cantidades de lluvia adicional de una a 3 pulgadas son posibles en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen pronto, especialmente a través de sectores de Guainabo. Fire, no intente conducir su vehículo a través de carreteras inundadas. The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Bayamon, Guaynabo, and San Juan Municipalities until 5.15 p.m. At 1.59 p.m., Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the worn area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the worn area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly, especially across portions of Guaynabo. Turn around, don't drown when encountering flooded roads. Aquí estamos Soy Geraldine Fernández Me encuentro hoy en sustitución de Sanira Blanco Que anda en una asignación especial Así que estaré con ustedes esta hora